Hola y bienvenidos a un nuevo video. A diferencia de los videos anteriores, en este te daremos algunos consejos y sugerencias para que los leas y puedas realizar la actividad de los portadores de energía del módulo 2 con éxito. Recuerda que si tienes alguna duda de algún tema en específico puedes repetir su video o repasar su lectura rápida. Adicionalmente, es necesario que revises la guía de la actividad de los portadores de energía del módulo 2 donde encontrarás con más detalle lo requerido para que hagas correctamente la actividad. Buena suerte y diviértete mucho. Empezaremos con los materiales. Elegimos una botella de plástico para nuestro barco. Elegimos un globo gris, pero tú puedes elegir otro color y también puedes decorar el barco a tu gusto. Ahora verás en funcionamiento el barco de Steffi y Serge, el tuyo debería funcionar de una forma similar, si no lo hace puedes volver a ver el video y revisar el proceso paso a paso. Muy bien, te esperamos en el siguiente video.